no era pensagio, una desgracia cercana pues tenía la mala maña como tronco daba vuelta, y el frente en una casera lo levantaba en la sacerdad Tenía la guampa manchada, varios fletes en su haber nadie lo quería correr y el pillador mamentado fue una tarde quebrado y el bestia se fue otra vez Que la vida lo siento, de bravo y volvedor voy a ceñirle mis prendas Acabo con mi paciencia y orgullo de corredor Segunda Mi prestigio un saino prontino, en buena hacienda Atrevido para la hacienda, más y cuando con el coleto y me largué por la senda Me le fui contra el viento y él fue mi mejor aliado Me con el caballo y ahí no malece y siento en casa en los güey para cobrar sus herejías Pero al ver tanta corpía las saca rayando el suelo enterré mi hasta el mango y de una vida Bueno, bueno El güero de aquel rocío lo guardo para mis recuerdos ocho brazadas, seis reliquias que es un timor. hoy el bravo y volvedor anda de adorno en mi apelo.